contándonos al respecto, allí lo tenemos en pantalla para repasarlo. Exactamente, bueno, así podemos ver observamos la temperatura actual en la ciudad de Venado Tuerto, 14 grados 5 décimas, el cielo despejado, eh, estamos hablando de una humedad del 54%, la presión atmosférica 1007.8 hectopascales, el viento que se mantiene en calma, la visibilidad óptima es eh, 15 kilómetros, en algunos sectores hoy llovió, en algunas zonas, no en todo lugar, vos si mandabas un mensaje, decías, ¿está lloviendo en este lugar, en el otro? No, eh, definitivamente la, la lluvia se dio en ciertos sectores y por al menos 15 minutos, Algunos nubes ahí, algunos chubascos. Bueno, ¿qué pasa? Para el día de hoy eh, vamos a tener sobre el cierre de Noticias en HD, más o menos una eh, temperatura que girará en torno a los 11 grados, ¿eh? ...va a decaer estos 14 hasta los 11 grados... ...y reina sobre la medianoche... ...el inicio del próximo día... ...8 grados, ¿eh? ...a abrigarse entonces... ...vamos al miércoles ya... ...mitad de semana, ¿eh? uh -huh. Pero ...estamos medio perdidos, ¿eh? <risa> ...mitad de semana... ...miércoles, bueno... ...mínima de 8... ...máxima de 20 grados... ...mayormente presencia de viento del noreste... ...y viento del de este... ...sin inestabilidad... ...tendremos mayormente... Eh, ...una baja, ¿eh? ...desde la, esta máxima de 20... ...irá decayendo... Tendremos, vamos a encher por aquí, mire, 8, 11, 20 por la tarde y decaerá por la noche a los 13 grados, eh, un poquito más que la de hoy. El día jueves mínima de 8 grados, máxima de 22 grados. El día viernes tendremos una mínima de 11, una máxima de 25. Atención acá a las ráfagas, un poquito de ráfaga, es eh, de 7 a 12 kilómetros por hora para el día bueno, jueves. Dentro de todo calmo en relación sí. a lo que tuvimos el fin de por semana todo. este que pasó. Por. Y literalmente voló todo, ¿no? Sí. Usted vio cómo Bomberos también estuvo trabajando sí. sobre un octavo piso. Esto también es importante, ¿no? Tener todas las eh, situaciones y elementos reforzados, porque, bueno, podría haber sido un, un peligro, ¿no? Este tanque de agua que cayó de, de tan alto, pero, bueno, in, in, in, inmediatamente vecinos, bomberos, estuvo trabajando, hizo un cerco, cerró el lugar... Y bueno, se pudo eh, terminar la situación en las mejores condiciones. Pero el viento genera estragos y lo hemos visto con alguna caída de árboles, eh, mayormente en el centro del país y en nuestra provincia, también en Rosario. aquí en también, también se veía algunas personas que justo recientemente estuvieron uh -huh. como entrevistadas aquí en Noticias en HD, que, a ver, en una cuadra sí. está lleno de plantas. Justo la planta que se cayó, o sea, de una vereda hacia la otra, donde cae en el auto que estaba estacionado Ese es el enfrente. Peligro, claro. Vos decís, qué casualidad, claro. pero bueno, sucedió así, así que sí, hubo varias plantas y cuestiones que hay que, como siempre, tener cuidado. Y por supuesto, uno mismo, si no es necesario, si no tenés que salir de tu casa. Claro mejor resguardarse porque claramente esto puede generar consecuencias en muchos sentidos. No sabemos si cualquier rama puede caerse inmediatamente o se desestabiliza si andas quizás en bicicleta, sí, sí. en moto, se puede desestabilizar. Así que bueno, a tener en cuenta esto, pero mientras tanto, entre ayer y hoy, venimos con días bastante pulgar para bien, arriba. Bien, Soleado, bien. despejado, temperaturas sí. bastante otoñales. Bueno, y con esta noticia que nos dio Abel de que no sería muy frío el que llegue durante esta temporada de eh, otoño-invierno. Y, y lo, el ejemplo está a la vista, porque ya estamos en mayo, casi viviendo la primera semana y todavía tuvimos muy pocos fríos. ¿eh? Sí, que incluso advertían, pasado. podía llegar la lluvia el domingo, que al final no llegó... Sí, como vos decías, en la mañana de hoy, alrededor de las 9 de la mañana, alrededor creo, Alrededor de de las 9 de la mañana, hubo ahí alguna llovizna pasajera, al igual que el domingo, esto al parecer iba a traer un frente frío, que por supuesto se nota la disminución de la temperatura en relación a este veranito que teníamos días atrás, pero tampoco un frío extremo, así que mientras nos mantengamos en esto intermedio, yo la verdad que sí. soy feliz, ni mucho calor o cierta calidez, ni tanto frío tampoco. Y también, si hacemos las cosas mal, nos pasa factura al ambiente. ¿Por qué? Porque si, no, si dejamos esos residuos tirados, arrojamos eso por la ventana del auto de lo que acabamos de comer, en esos momentos, en esto de temporal, de lluvia, vemos las complicaciones, los anegamientos y demás. Así que allí se ven los, los frutos de lo que mal cometemos. Entonces el hecho es tratar de cooperar ¿no? en cuestión ambiental, y limpieza, porque después cuando sean estos hechos, allí vemos los resultados. Exactamente. Si te parece, Emma, nos vamos acomodando en los estudios, pero antes vamos a aprovechar a repasar uno de los títulos que tenemos allí preparados para ustedes y tiene que ver con Lara. En primer lugar, vamos a repasar lo que refiere al te bingo, que será este próximo fin de semana. Vamos a ver imágenes en minutos en pantalla. Hablamos de Lara, esta niña que tiene actualmente 7 años, que su familia y ella también residen oficialmente en la ciudad de Rosario, pero en este caso su papá es venadense, hablamos de Sebastián Mercado, y en este caso... Lara es esta niña de 7 años que ya vamos a estar en minutos ampliando su historia porque hay varios eventos, como decíamos, esta familia vive en la ciudad de Rosario pero el papá de Lara, Sebastián Mercado, es venadense. allí estamos teniendo otra de las invitaciones que se dan para este próximo fin de semana Lara, luego de atravesar un tratamiento hace algunos años atrás con los estudios que debe seguir realizándose se le vuelve a detectar esta situación, así que muchos benedenses como también rosarinos y desde la región se están sumando para poder hacer su aporte y de esta manera lograr el objetivo final que ronda los 90 millones de pesos. Esto se va actualizando, supera casi los mil euros. Así que para este fin de semana una de las oportunidades que tenés es disfrutar de este te bingo, donde va a estar actuando José Galante y también el ballet Bailando la Vida de Gustavo Guerreiro. Guerrero. Esto estará haciendo en el Club Zacachispa de calle Dorrego, entre Brown y de Anfunes, como te decíamos, este próximo 6 de mayo, desde las 16 horas. Destinado para cualquier persona, para disfrutar con amigos, con familia. Los menores de 13 años sin costo simplemente tienen que llevar una taza. El valor es de 300 pesos, incluye un cartón para la última jugada. Así que esta es una de las posibilidades de colaborar con Todos por Lara. Vos también te podés sumar, por supuesto, difundiendo en tus redes sociales, entre tus contactos, asistiendo al Bingo para pasar un grato momento, divertido, te podés llevar importantes premios, pero además fundamentalmente colaborás con Lara. En este caso también se ha sumado importantes premios, como te decíamos, y si quizás está a tu alcance, porque sabemos la situación que se atraviesa, pero si está a tu alcance realizar la donación de eh, algún presente para poder sortear como así también tortas o tartas bienvenido sea y a propósito de esto te vamos a dejar uno de los contactos por ejemplo 3462 65 29 24 65 29 24 para que puedas comprar el cartón de 300 pesos que incluye la posibilidad para la última jugada y en este caso como te decíamos, esto será en el Club Sacachispa, allí vemos la imagen en pantalla. Así que la posibilidad de colaborar con Lara este próximo sábado 6 de mayo desde las 16 en el Club Sacachispa con este gran Tebingo. Y tenemos más información para compartir con todos ustedes porque en esta oportunidad hablamos sobre los viajes. Y hablamos sobre el Previaje 4 con sus resultados más recientes. Sí, eh, tiene que ver con que ya se dieron a conocer las cifras del Previaje 4 y el destino preferido por los turistas en esta oportunidad será Bariloche. En total, 118.832 viajeros argentinos eligieron esta ciudad icónica, eh, de Río Negro, para vacacionar entre mayo y junio próximo. Esto oh. significa que el 11.9% de, 11 de los turistas que se adhirieron al programa eligieron a Bariloche, mientras que Puerto Iguazú acaparó el 11.8% y el podio lo completó Salta con 10.4%. Primero Bariloche, segundo Puerto Iguazú, el 11.8% y Salta con el 10.4%. Detrás están Mendoza, Ushuaia. Termas del Río Hondo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también se ubica el Calafate, Mar del Plata y Villa Carlos Paz en el último lugar con el 2.1% y en el puesto número 1, volvemos a decirlo, Bariloche con el 11.8%. En estas cifras el Previaje 4 incentiva a realizar un viaje y lo harán ¿eh? un millón de turistas de todo el país. Generará un movimiento económico de 51 millones de pesos en las economías regionales, según los datos reflejados por el área de turismo y deportes. Los usuarios del Previaje 4 van a poder optar por desplazarse a los destinos turísticos elegidos desde el 24 de mayo hasta el 30 de junio. Van a disfrutar de los fines de semana extra largos de, ya, ahora lo que se viene, el jueves 25 y viernes 26 de mayo. Y del sábado 17, y el lunes 19, y el martes 20 de junio. El reintegro de previaje 4 tuvo un tope de 70 mil pesos, ¿eh? y el 59% de los gastos correspondió a agencias de viaje, un gran incentivo para ellos. El 23% de alojamiento, y el 16% de transporte, y el 2% restante. ...a otros rubros. ¿eh? El dinero del previaje 4 se puede utilizar en excursiones... ...alojamiento, alquiler de auto, equipamiento, gastronomía... ...también en consumos culturales como en artesanías... ...galerías, museos, productos regionales, recitales y teatros. Según cifras oficiales en las tres ediciones anteriores... ...unos 6 millones de turistas ya accedieron a este programa... ...y generaron un impacto de 200 mil millones de pesos... ...para las economías regionales, lo que habría generado... 54.000 nuevos puestos de trabajo. Tres actividades hay para hacer y con esto culminamos en este lugar hermoso que es uno de los más visitados o será el más concurrido por los argentinos. Tiene que ver con la posibilidad del circuito chico, ¿eh? consiste en salir desde el centro cívico hacia el oeste, bordeando el lago Nahuel Huapi, en eh, por la avenida Bustillo, para observar distintos puntos de interés de la ciudad. Otro también de los atractivos es la Isla Victoria, eh, una de las excursiones imperdibles de Bariloche, en la que se visita el tradicional bosque de Rayanes, se accede por lancha. Bueno, es magnífico. Y al Cerro Catedral, el punto obligado de los fanáticos del esquí, eh, es el del snowboard, eh, pero también para quienes deseen disfrutar, subir a la Aerosilla eh, para disfrutar de buenos miradores. Desde las alturas vas a mirar Bariloche y disfrutar también de la gastronomía local. Bariloche, en el puesto número uno de este ranking, podemos decir, del previaje, que se activa ya en cuestión de días más, eh, va a ser desde el 20, tanto, 24 de mayo, comienza nuevamente Argentina a moverse por todo el territorio nacional. Y nosotros en este recorrido informativo que también vamos haciendo... ...vamos a regresar a la provincia de Santa Fe, al sur precisamente... ...y nos quedamos en la ciudad de Venado Tuerto. Como siempre tratamos este tema consultando a corredores inmobiliarios... ...entre tantas otras voces que siempre nos traen información... Y se sabe que es una problemática la cuestión del acceso a la vivienda. Por un lado, comenzando con la posibilidad de acceder a los alquileres con toda la situación que esto conlleva, la famosa ley de alquileres, la cuestión económica en general que atraviesa de muchísimos y tantos modos, como así también ni hablar del deseo de poder adquirir el terreno propio y de esta manera construir tu casa o adquirir directamente tu casa. Ante esto surgen diferentes programas desde los diferentes niveles gubernamentales, nacional, provincial y local y en este último nivel nos vamos a quedar aquí en la ciudad de Venado Tuerto porque precisamente se viene desarrollando desde hace tres años y es que en este se desarrolla también el programa Nuestro Terreno Número 3, que impulsa el gobierno de la ciudad de Venado Tuerto y que una vez más serán alrededor de 108 lotes los que están a disposición para sortear. Nuestro terreno iniciaba en este 2023 la posibilidad de inscripción allá por el primero de mayo, extendiéndose hasta este domingo 30 de abril en la medianoche. Es así que se cierra la inscripción. Supera la cantidad de inscripto las 6.000 personas haciendo referencia y eligiendo en esta inscripción en los diferentes grupos, familiares, personas quizás también solteras, como así también la posibilidad de inscribirse para aquellos que no tienen un trabajo en blanco, no tienen un trabajo registrado. Ahora, por supuesto, continúa todo el proceso de evaluación para poder guiar si hay alguna información que corregir, datos que presentar, papelería también que sumar para poder acceder a este sorteo que está previsto para el mes de junio, precisamente el día 20, fecha importante también para nuestra historia. Aún el lugar es a confirmar, pero... En lo cercano se cerró la posibilidad de inscripción al programa Nuestro Terreno después de poder hacerlo todo este mes de abril, con la posibilidad de acceder que se ha ampliado, como decíamos, sumándose... Además de las familias, que esto siempre estuvo siendo posible, también las personas solas y aquellos que tienen un trabajo no registrado. Pero vamos a enterarnos sobre los diferentes detalles y aspectos en qué instancia se encuentran trabajando como deben hacerlo desde el gobierno local en el desarrollo de esta edición número 3 del programa Nuestro Terreno. Y la información la trae el secretario de Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad de Venado Tuerto, Mariano de Matías. Hoy voy a charlar con el doctor Marino de Matías porque bueno, cerró la inscripción para esta eh, nueva apuesta del gobierno de Venado Torto que tiene que ver con el sorteo de terrenos. Más de 6.000 venadenses este, pudieron este, a inscribirse, anotarse, lo cual eh, sigue hablando de, de, del interés que hay y, y la, de la demanda, sobre todo, Marino. Buen día. Buen día, Santiago. Sí, el día domingo a las 24 horas cerró el, la etapa de inscripción a, la, a nuestro al programa Nuestro Terreno, eh, finalizó con 6.333 inscriptos la verdad que como decís vos es un número que viene creciendo año a año y entendemos que esto tiene que ver por un lado con la necesidad de la gente de acceder a la tierra y por otro lado en la confianza que, que se está generando en el programa y en la transparencia del mismo, en este sentido nosotros estamos muy contentos y por supuesto que ahora va en una etapa de depuración de ese listado porque en las etapas anteriores también lo hicimos y hay a veces errores o duplicaciones que es lo que buscamos corregir en, este, en estos próximos 20 días, un mes, para ya después sí tener el listado final de los participantes y que ese listado va a ser el que, por orden alfabético, luego va a atribuir el número en el cual cada vecino que se anotó va a participar en el programa. Así que estamos muy contentos y muy abocados ahora a esta etapa previa al, al sorteo. Por eso atentos los, los, los que están como suplentes, digamos, porque ante la caída de algunos de los titulares este, van a entrar inmediatamente como fue en los programas anteriores. Sí, al igual que lo que sucedió en las etapas anteriores, va a haber sorteo de titulares y de la misma cantidad de suplentes. Eh, lo que nosotros tenemos es un control muy estricto que hacemos a través de la dirección de tierra, que tiene que ver con el seguimiento de los beneficiarios caso por caso. En el caso que no se cumplan con las condiciones o haya un atraso mm, demasiado prolongado en el pago de las cuotas, se, son desadjudicados e ingresan los suplentes. Eh, Hubo muchos participantes eh, suplentes en esta segunda etapa que pasaron a ser titulares, así que también lo que siempre le decimos a todo el mundo, que, que esperen y si no que esperen el próximo año que haya un nuevo sorteo, pero que estén atentos porque siempre se van generando esas, esas nuevas posibilidades. Así que la verdad es que estamos muy contentos, trabajando... Con las distintas áreas del municipio, condicionando todo lo que tiene que ver con los terrenos, con los lotes, sobre todo con un gran terreno que, que gracias a los pagos de la segunda y, de la primera y de la segunda etapa pudimos adquirir en el barrio Iturbide, y ahí se encuentra trabajando el área de, de planificación urbana que depende del secretario Santiago Meardi, conjuntamente con el secretario de Obras Públicas, eh, Obras y servicio público que es eh, Santiago Gobasevich, en lo que tiene que ver con apertura de calles, la cuestión catastral, de planos y demás para la subdivisión de esos terrenos que son los que vamos a aplicar en un total de 108 terrenos, a esta tercera etapa del programa. Mariano, en, en las dos ediciones anteriores, ¿hay alguien que, por diferentes razones, eh, pérdida de trabajo lo que fuere, eh, haya tenido que devolver el terreno, no pudo terminar de pagar las cosas? Eh, sí, en las dos etapas hubo alguna situación de ese tipo. Eh, lo, lo bueno es que la gente viene y nos lo comunica. Nosotros, eh, como te decía, la, los trabajadores municipales del área de tierra vienen con un seguimiento caso por caso. Eh, con lo que tiene que ver con el cumplimiento de las cuotas, acompañamiento documental y demás... Así que hay una relación muy cercana con los beneficiarios y nos ha sucedido en las dos etapas. No son muchos casos, son casos puntuales, pero que manifestaban que por determinadas circunstancias preferían devolver el terreno para otra familia u otra persona que lo pueda necesitar, que ellos ya no, no podían continuar con la situación, más allá de, de, de siempre agradecer el acompañamiento que se le hace y la paciencia que se le van teniendo en estas situaciones, pero siempre también con la esperanza de decir, bueno, si no me toca a mí, que le toque a otra familia y en las próximas etapas tenemos la, la esperanza de que nos vuelva a tocar cuando nuestra situación se acomode. Recordemos cuáles son las eh, facilidades de pago que tienen ahora. Bien, eh, se modificó la ordenanza a pedido del Intendente y se elevó la cantidad de cuotas que eran en 36 en las dos etapas anteriores, se llevó hasta 48 cuotas, ya se agregaron 12 cuotas más atendiendo las dificultades económicas, así que los cuatro grupos, el de personas solas y el de grupos familiares, tanto con anticipo como sin anticipo, pueden pagar... El, el saldo, en el caso de los que pagan anticipo en 48 cuotas, o la totalidad del terreno de aquellos que no pagan anticipo en 48 cuotas, generando mayores facilidades para el pago del terreno. Bueno, continuamos con más noticias en HD, y vamos al universo, vamos a disfrutar de las hermosas vistas que nos regala eh, fotógrafos, ni más ni menos que hacen lo suyo, Víctor Casadí eh, nos sorprende aquí con la posibilidad de, de ver la luna y disfrutarla, y aprovecharla al máximo en estas oportunidades que nos permite en Plaza San Martín y bueno, por cierto, se está todavía perfeccionando y está todavía adquiriendo herramientas para hacer incluso más visible esta posibilidad para todos los veradenses. pero tenemos un santafesino y seguramente te vas a asombrar de las fotos que logra, allí las estamos viendo. Estas son fotos directamente de él el fotógrafo santafesino que... ...capturó en esta oportunidad la mejor imagen del sol. Eduardo Schamberger es él, tiene 50 años, es de Rafaela, Santa Fe. Una fotografía que le tomó al sol en marzo. Se convirtió en una de las mejores fotos jamás realizadas en el mundo. Y por cierto, se viralizó y dio la vuelta al mundo. En la imagen se ve una cascada hecha de plasma caliente... ...que cae de un precipicio lo suficientemente alto como para tragarse la tierra, según describió el reconocido sitio de noticias de clima, Space Weather, y luego lo publicó en su web. La fotografía recorrió el planeta. En una entrevista, el santafesino Eduardo dio detalles de la foto y contó cuáles son los desafíos de capturar imágenes del sol. Una tarea verdaderamente difícil, dijo que, que es, por cierto. Eh, por esto... Eh, es el mejor del país haciendo este tipo de fotos. En la foto que estamos observando se ve una prominencia muy grande, tenía unos 100.000 kilómetros de alto por unos 100.000 kilómetros de ancho. Es una prominencia que se llama Polar Crown Prominence, que tiene como particular que el plasma, una vez que es eyectado del sol, cuando se vuelve a caer, viajan los campos magnéticos solares y desciende a una velocidad mucho más rápida de lo que en realidad debería. Los astrónomos todavía no tienen una explicación aún para esto. El particular momento en el que fue captado el sol a través de Eduardo, hizo que la imagen diera vuelta al mundo. La foto se ha publicado en medios británicos, argentinos, estadounidenses, indios, franceses y de todos los países. Se comunicaron, dice Eduardo, desde el observatorio Griffith en Los Ángeles, Estados Unidos, que es un observatorio emblemático, mundial. También me escribieron de una revista francesa de ciencia para chicos para pedirme permiso para usar esta foto del sol en una edición. La pasión de Eduardo está a la vista. Se dedica a la astrofotografía desde que tenía unos 30 años, aunque desde chico fue un amante de la astronomía. Haciendo fotografía empecé a levantar la cámara, a apuntarla al cielo y a unir mis gustos por la astronomía y con la fotografía, contó Eduardo. El paso del cometa por Argentina en el 2007, que se pudo ver a simple vista, fue clave en su vocación. Era un cometa muy brillante, muy espectacular, de esos que se ven una vez en la vida y yo logré una fotografía muy especial. Dice el santafecino, que asegura que cuando tuvo la oportunidad de observar a través de un telescopio solar, supo que era el astro en el que se quería dedicar eh, todo el mayor tiempo posible en su carrera. Y logró, logró la mejor foto del sol a nivel mundial. Un orgullo para nuestra provincia con la posibilidad de disfrutar del universo, estos regalos que nos realizan y en esta oportunidad un santafesino, de Rafaela que logró imágenes tremendas que fueron reconocidas incluso por la misma NASA que los tiene en su sitio web. Y vamos a seguir avanzando con más información, regresando a la ciudad de Venado Tuerto. Hace instantes compartíamos una de las informaciones que tiene como protagonista a Lara, esta niña de 7 años, y a toda esta movida solidaria que se genera para intentar recaudar dinero y lograr el objetivo final, que son estos 90 millones de pesos que superan los 330 mil euros. Y de esta forma son muchos los grupos en la ciudad de Venado Tuerto que también buscan realizar diferentes actividades. Hace instantes hablábamos del bingo, el té bingo, con todo lo que eso conlleva, los diferentes sorteos, hasta de viajes, gracias a una empresa de turismo de la ciudad que ha cedido esta oportunidad. Como así también vos podés sumarte aún este próximo sábado, 6 de mayo, desde las 16, en el Club Sacachispa de Calle Dorrego, antes de llegar a Brown. Pero vamos a girar la página y vamos a adelantarnos algunos días en el calendario y allí vamos a ver en pantalla la invitación a la fiesta retro, que será nada más ni nada menos que en el boliche base 1. Y vamos a aprovechar también a repasar algunos aspectos de la situación de Lara. Quizás ya estás en conocimiento y si no, aprovechamos a contarte para que tengas en cuenta lo que esta niña está atravesando, pero cuál es el objetivo, que por supuesto... Su familia, y ni mucho menos ella, porque es una pequeña niña, pero la sigue enfrentando la situación con los brazos bien en alto. Y en este caso, como decíamos, habrá también una fiesta retro en Venado Tuerto para recaudar fondos para el tratamiento médico de esta niña. Estamos hablando de Lara Mercado Alonso, que tiene 7 años, es rosarina, que desde el 2019 pelea contra un cáncer de cuarto grado. Y en los primeros meses del 2022, su padre, el benadense Sebastián Mercado, y su madre, Tabata Alonso, lanzaron una campaña solidaria para juntar fondos para realizarle un tratamiento con vacunas de inmunoterapia de anticuerpos monoclonales en Barcelona, en España. Lograron este objetivo, Lara pudo viajar y hacerse las aplicaciones, pero a pesar que los resultados fueron positivos, 10 meses después comprobaron que necesitará un nuevo tratamiento. Así, ahora necesitan algo más, como decíamos, de mil euros y una cifra que se va actualizando, teniendo en cuenta la situación con el peso semana tras semana, que inicialmente rondaba los 81 millones de pesos y actualmente casi alcanza los 90 millones de pesos. Lo cierto es que la familia Rosarina, con raíces venadenses. Junto con amigos se encuentran realizando diferentes acciones con el fin de recaudar los fondos necesarios. De hecho, además de la tradicional colecta, organizan distintos eventos y uno de ellos será una fiesta retro que se anuncia para el próximo sábado 13 de mayo en Base 1. La entrada tiene un costo de 2.500 pesos y se puede adquirir en diferentes comercios, por ejemplo, en San Martín y de Anfunes, en Belgrano 665, en Belgrano 184, Belgrano 682 y en Pellegrini 980, aquí en Venado Tuerto. También pueden consultar exclusivamente por mensaje de WhatsApp al 3462 609022, que es el número de Laura Lucini. Justamente en la tarde de hoy en de la A a la Z pudimos charlar con ella, así que si ingresás en el Facebook del Ver TV vas a encontrar la nota, la podés ver, enterarte de más e incluso colaborar compartiendo o ingresando al Instagram todos por Lara y también ayudando con la difusión. Así que ahí te dejábamos el número de teléfono 609022 para hacer la reserva y compra de tus entradas o colaborar con lo que dispongas. Por otro lado, entre otras declaraciones decían, estamos desesperados, puse en venta nuestra casa y las pocas cosas que nos quedan, pero con eso no nos alcanza. Tenemos que juntar entre 500 y 600 mil euros. No sabemos qué hacer, contaba Sebastián Mercado desde Rosario el último 21 de marzo. Lara y su madre ya volvieron a Barcelona, están allí en los primeros días de marzo. Lara y su mamá volvieron a Rosario en diciembre del año pasado y parecía que iba todo bien. Pero después de 10 meses, en los controles que realizaron en los primeros días de marzo, nos informaron que tiene varios focos. Ellos le llaman enfermedad mínima residual. La propuesta es volver a hacer quimioterapia y luego, una vez más, quimioinmuno para estabilizar la enfermedad. Así, Lara ya comenzó con las sesiones de quimioterapia, mientras sus padres y amigos intentan conseguir los fondos para cubrir el tratamiento siguiente. Hasta ahora... Según las actualizaciones que van subiendo las redes sociales bajo el nombre Todos por Lara, llevan recaudado casi la mitad del objetivo final. Así que también te invitamos a que ingreses a las redes sociales de Todos por Lara y puedas ver este seguimiento que van actualizando minuto tras minuto. Así que, como te decíamos, esta es la historia que atraviesa Lara y en este caso, enfocarnos en la posibilidad de colaborar este sábado en el tebingo asistiendo pasando un buen momento Ad, colaborando, donando cualquier objeto que puedas obsequiar para sortear como así también tortas y tartas y anticipando ya para el otro sábado 13 de mayo la realización de esta gran fiesta retro que es un ambiente familiar y donde también se pasa diferentes estilos de música dentro de lo retro así que quizás hasta desde 25, 30 años en adelante es un espacio para que puedan disfrutar y pasarla genial en el boliche base 1 de Venado Tuerto. Volvemos a dar más información en lo local en esta oportunidad porque nos situamos en el consejo de nuestra ciudad, en Sarmiento y Juan B. Justo, allí los concejales en plena eh, trabajo, ya en, en este eh, año 2023, eh, han concretado una nueva reunión, estos encuentros que se dan cuando hay algunos temas que necesitan, también ser escuchado por diferentes instituciones o protagonistas que día a día trabajan en este aspecto. Y sabemos que el proyecto de generar uno de los playones de camiones en la ciudad viene avanzando de forma importante. Un proyecto que ya lleva unos cuantos años de presentado en el Consejo. Por lo tanto, el trabajo del legislativo está avanzado desde estas últimas semanas y requiere de la escucha de todas las voces, entidades, grupos, ...para aunar esfuerzos y generar de la mejor forma posible esta iniciativa. Iniciativa que viene a generar un ordenamiento en la ciudad de Venado Tuerto entendiendo que es una situación que aqueja no solo por el deterioro que genera también para el pavimento, sino también por las situaciones en la transitabilidad que muchas veces impiden estos camiones, estos vehículos de gran porte, la posibilidad de generar este ordenamiento que muchas veces en horarios picos genera ciertas molestias entre los vecinos. Quien se acercó hasta el Consejo para escuchar, compartir, interactuar, e incluso dar a conocer cuáles son dirían, los aportes que hace la CGT regional, es el secretario general de la misma, hablamos de Cristian Piano, quien a punto de iniciado habló con algunos medios, generando expectativa, estando conforme por la medida impulsada, pero también mostrando algunos puntos donde había disidencia y con la idea de generar también un escucha por parte de los concejales y que puedan con carpeta en mano presentar algunos de los ejes y planteos de trabajo para poder todos juntos darle la mejor incorporación a esta ordenanza a la ciudad de Venado Tuerto, que después se transforma, gracias al Ejecutivo, en una acción finalmente para las calles de la ciudad en este trabajo en conjunto. Pero no solo eh, escuchamos la primera parte, sino el después del encuentro, la reunión con los concejales, a la salida, habló con el VER y se expresó de la siguiente forma sobre cuáles son, de aquí en más, las etapas que continuarán para generar de esta forma un trabajo juntos y un rápido proceso y salida de este proyecto de ordenanza de playones para, eh, de estacionamiento para los camiones de Venado, Tuerto y la Región. Bien, acaba de finalizar una reunión en el Consejo Municipal con representantes de la CGT y, eh, obviamente, el, el cuerpo de concejales, que también quiero comenzar con vos, bueno, para preguntarte en qué rondó la, la charla y por qué fueron invitados. Buen día. Bueno, buen día, ¿cómo Gracias por la nota. Eh, no, nosotros nos mandamos una nota al, al Consejo Deliberante, de solicitando una reunión para tratar el tema de la playa de estacionamiento eh, de camiones, que un punto, es una ordenanza, la verdad que la vemos muy bien, positiva que lo que se planteó en la mesa, donde estamos todos de acuerdo, que hace falta una playa de estacionamiento, pero por trascendido había algunos algunos puntos que nos parecían muy, muy complicados o que podía eh, vulnerar algún derecho del trabajador, eh, sobre todo en este caso de los camiones. Por eso nos hicimos presentes, la verdad que tuve una reunión muy, muy cordial, donde se trataron varios puntos, nos facilitaron una, una copia de la ordenanza para después poder hacer una devolución de las cosas que nosotros podemos eh, observar. Ver, exacto, observar o ver que puedan traer algún perjuicio para los trabajadores y que podamos enriquecer esa ordenanza para un futuro no tener problemas. ¿Mm? Hugo, ¿qué, ¿qué fue lo que, que, que charlaron? Eh, ¿Qué convulsiones hicieron? Sí, básicamente, nosotros eh, vemos que una playa de estacionamiento en Venado Tuerto es muy importante para la ciudad, debido a que tenemos muchos camiones en la calle, que originan por ahí hasta accidentes, eh, robos en los vehículos, un montón de cosas que lo vemos muy importante. Si sí, lo interesa saber eh, el punto de la ordenanza que no perjudique a ningún trabajador, porque se habló de una multa eh, sacada de carné al trabajador, digamos. Entonces, en eso, eh, nosotros que pertenecemos al gremio de camioneros, eh, ya le explicamos que no estamos de acuerdo con eso. Sí que si le aplique multa al, a los dueños o al el titular del camión, pero no se toquen a los trabajadores. ¿Hubo un entendimiento finalmente o van a esperar revisar el, el, la ordenanza que está vigente, digamos, o la que tratan de proponer, como para después tener una devolución? Sí, eh, quedó la, la, la conversación, la charla quedó abierta, eh, más que nada de parte nuestra de la CGT, era este, recalcarle de que le enviamos la nota que, que en, en un, este tipo de ordenanza, en que puede ser vulnerado algún derecho de algún trabajador, nosotros tenemos que... que nos ofrecimos para trabajar en conjunto y de ver esa forma de, de, de, de poder este, sacar un proyecto que sea más enriquecedor, ¿no es cierto? De todo, de parte de los trabajadores también. Por eso también, dentro de junto con Cristian, este, convocamos para que también venga la reunión tanto Hugo, que está dentro de la Secretaría, la Secretaría de Transporte, y también Diego, que tiene la Secretaría Gremial. Diego, bueno, to estamos todos de acuerdo en que una playa de estacionamiento de camiones hace falta en verano. Realmente que sí, también agradecer el tema del diálogo, que es lo más importante que hay para poder llegar a destrabar y llegar a un acuerdo trabajando en equipo, ¿no es cierto? También agradecer porque desde nuestro sector tuvimos la oportunidad de plantear nuestro comodato que se nos vence de un terreno que fue cedido a la Unión Obrera Metalúrgica para un centro de formación laboral, que ya llegamos al 60% de la construcción, que creemos y tenemos el desafío de ver lo más rápido posible de poder inaugurarlo. Así que bueno planteamos también ese, ese tema para poder encontrar ya la definitoria, y ese terreno pase a ser nuestro debido a los avances de construcción que hemos, que hemos tenido. Emcofir te brinda seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Emergencias médicas las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con Encofir 100 te ofrecemos cobertura nacional e internacional.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 Villa de Merlo, Turismo Social, Centro de Jubilados y Pensionados de Santa Isabel. Salida, 2 de mayo a la noche, de Buenos Aires y pasamos madrugada del 3 de mayo por Santa Isabel. 5 días, 3 noches, bus semicama, hotel, Aires del Bosque, grupo Canablaya, desayuno, cupos limitados. 20.900 pesos, base doble. Consulta el Centro de Jubilados, a María del Carmen o Graciela,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 Divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol, la liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica. Ver TV Sports, estamos donde vos quieres estar. Escribí este libro para que Santa Fe sea verdaderamente invencible, como dice nuestra bandera. Defendamos Santa Fe, el nuevo libro de Roberto Mirabella. 3, 2, 1, 0. De esta manera, la renovación numérica llegó a esta importante avenida y la frida. Ver TV, la mejor programación. Martes a las 20. Fuera de Agenda, 20.30, noticias en HD, a las 22, Magazine TV, y a las 23, Producción Animal. ver tv la programación que elige Venado y la región. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de Pago de Deuda Previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. Argentina Fiorito, que es una mujer joven, limpia, honesta y transparente para una Santa Fe. Totalmente corrompida por el alto. Y por el juego clandestino. Solicitamos la actualización de billetera Santa Fe a 12.500 pesos, ajustable según los niveles de inflación y que sea ley, para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno. También pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango, para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución a jubilados y pensionados, que son quienes más lo necesitan. Oscar Martínez, Diputado de Santa Fe. Cobrar tu sueldo está muy bueno. Cobrarlo en Credicop, mucho más. Elegí cobrar tu sueldo en Credicop. Elegí los mejores beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Te imaginas si Santa Fe fuera un país? La República de Santa Fe. Tendríamos más eficiencia comercial que Argentina. Seríamos el quinto país del mundo en producción de biodiesel. Pero sobre todo no tendríamos que estar mendigando en Buenos Aires presupuesto en seguridad. Ojo, en mi libro no propongo que nos independicemos, pero tampoco está bien que el Gobierno Nacional se maneje como la República de Buenos Aires. Defendamos Santa Fe, el nuevo libro de Roberto Mirabela. Y seguimos compartiendo más noticias en HD con diferentes aspectos informativos recorriendo diferentes ámbitos de esta realidad. Y vamos a quedarnos inicialmente con el repaso de una de las propuestas porque se viene dando una seguidilla de capacitaciones aquí a nivel local en la ciudad de Venado Tuerto y allí vamos a ver en pantalla una de las propuestas que tiene que ver con la capacitación a emprendedores para vender a través de Internet. Esto se da en el marco de Impulso Emprendedor que es el programa mediante el cual el gobierno de la ciudad acerca oportunidades a los vecinos emprendedores, oportunidades que se traducen en mayores posibilidades de venta, crecimiento de negocios y desarrollo personal. En esta oportunidad se ofrece una nueva capacitación gratuita destinada a todos los emprendedores. Se trata de cómo vender con éxito a través de Internet, que será dictado por Patricio Casela, comunicador analista de Tienda Nube. Con modalidad virtual por plataforma Zoom se desarrollará este miércoles 3 de mayo a las 14 y los interesados en participar deben inscribirse previamente en el link cursos de la página web venadotuerto.gov.ar y el día de la capacitación recibirán un WhatsApp con el link de acceso al Zoom. El cupo es limitado. Y vamos a dejar el número de teléfono para que puedan recibir más información, realizar las consultas que necesiten hacer. Al 3462 69 55 12. 69 55 12. En este caso, dentro de todas las capacitaciones que se van lanzando, este miércoles 3 de mayo a las 14 a través de una videollamada por Zoom, se dará esta capacitación para emprendedores para vender con éxito a través de Internet. No, hablamos ahora sobre la posibilidad que nos da la Copa del Mundo. Sí, seguimos hablando de ese gran triunfo de la selección argentina, pero también tenemos la Sub-17, la Sub-20, aquí sede del campeonato mundial. Pero hablemos de nuestros grandes héroes futbolísticos, porque allí la vemos. ¿Es la Copa del Mundo la oficial? Es la pregunta que muchos se hacen. Por supuesto que Claro que no, es en sí una copia de la Copa del Mundo que va a ser visible en la ciudad de Santa Fe. Se va a poder disfrutar del 6 al 14 de mayo. ...la réplica de la copa, los chicos van a estar así apasionados... ...van a poder recorrer diferentes espacios culturales del Ministerio de Cultura... ...para que los vecinos de los barrios puedan ver y fotografiarse con la tercera. Los espacios culturales que se van a gestionar son en la ciudad de Santa Fe y Rincón... ...y van a recibir una cantidad importante de gente desde el 6 de mayo... ...falta muy poquito, a todos los y las visitantes que quieran fotografiarse... ...con la réplica de la copa del mundo que Lionel Messi y toda la selección argentina levantaron en Qatar el 18 de diciembre del 2022. Con la exposición de la Copa se cierra entonces un círculo que inició durante el Mundial con el Fan Fest organizado en el Molino que congregó a miles de personas para ver los partidos y alentar a la selección. El orgullo por esta posibilidad de tenerla aquí en Santa Fe es muy grande, aseguran los organizadores, tener la Copa del Mundo en nuestra casa es una felicidad inmensa, además de reflejar esa pasión por nuestro país y nuestro fútbol, nos acerca, nos reúne y nos une. Nos recuerda esos momentos donde hubo divisiones, ese sentimiento que cada argentino tuvo y cada santafesino que nos hace sentir, volver a vivir cuando hay unión, que en realidad todo es posible. El trofeo que se expondrá en nueve espacios culturales en la ciudad de Santa Fe forma parte de una muestra permanente del Museo del Deporte Santafesino, espacio que se cede y que tiene su centro en Rosario. Vamos a recrear el ambiente del mundial. Será un momento único para que miles de santafesinos y, ¿por qué no?, también de argentinos puedan acercarse y disfrutar de esta posibilidad de estar cara a cara con una de las reliquias de la selección argentina Argentina. La tercera, Copa del Mundo. Por supuesto, una réplica, pero tan igual que parece la real. Así que llega durante el transcurso de esta semana a nuestra provincia. Y vamos a avanzar con más información, en este caso nos vamos a quedar con la recorrida que hacían nuestros compañeros por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Venado Tuerto y en esta oportunidad vamos a escuchar al concejal Bruno Tadía, edil perteneciente al Bloque de Ciudad Futura, que por primera vez está ocupando una banca en el Consejo de la Ciudad de Venado Tuerto, este grupo político y por supuesto así también Bruno Tadía. De esta forma vamos a seguir en el lineamiento que tiene que ver con el proyecto de concretar la playa de camiones para la ciudad de Venado Tuerto y Bruno Tadía va a referirse, dar su opinión, haciendo hincapié en que el objetivo en común es generar esta solución y darle una concreción finalmente a este proyecto, teniendo en cuenta que el objetivo es mejorar el tránsito desde este aspecto para la ciudad de Venado Tuerto, pero así también asegurarle un espacio seguro donde los camioneros puedan estacionar, resguardar el camión, como así también teniendo en cuenta el aspecto económico que hoy en día eso conlleva. Así que Bruno Tadía va a repasar lo que desde su banca han exigido o propuesto para darle continuidad y sanción a este proyecto de la playa de camiones, como así también el repaso de lo que se viene tratando hasta el momento. Me voy a charlar con Bruno todavía este porque acaban de tener una reunión eh, que tiene que ver, como eje es que central, el tema de la playa de estacionamiento de camiones y algunos otros temas más con la CGT. Bueno, quería que me cuentes bueno, en, en qué rondó esto y qué devolución tuvieron ustedes. Buen día. ¿Cómo andas, Santi? Buen día. Sí, tuvimos una reunión con, con la CGT en general y también con el sindicato de, de camioneros en particular obviamente por la ordenanza de la playa de estacionamiento de camiones, que la estuvimos discutiendo, los últimos plenarios de concejales, donde creo que hay unanimidad entre todas las fuerzas políticas y también entre, entre los distintos sectores de, de la sociedad, que es un tema a resolver. Entonces yo creo que, ¿qué es lo que hay que hacer? No cabe en duda que hay que avanzar hacia una playa, porque en definitiva le va a dar eh, tranquilidad y comodidad, por un lado a los propietarios de los camiones, y por otro lado va a ordenar mucho el tránsito de nuestra ciudad. Una objeción que sí, ...habíamos planteado nosotros en, en las últimas reuniones que tuvimos entre los concejales... ...y que por suerte hoy pudimos concretar... ...es que me parece que si vamos a regular o a hacer una política pública... ...sobre un sector en particular, hay que convocar a ese sector. Porque en definitiva son quienes viven de eso, quienes trabajan de eso... ...y principalmente quienes conocen justamente este sector. Como cuando hicimos la ordenanza de vecinales, hablamos con los vecinalistas... ...como cuando hicimos la ordenanza de estacionamiento medido, hablamos con los permisionarios... A nuestro entender, no podíamos hacer una ordenanza que regule el estacionamiento de los camiones en la ciudad sin hablar con los camioneros de la ciudad. Por eso en los últimos plenarios, desde Ciudad Futura, el requisito o el requerimiento para poder avanzar en este proyecto era convocar al sector, para que el sector nos diga qué opina, cuáles les parecen los atributos o las deficiencias de este proyecto y qué tienen para, para proponer o para mejorar. Se convocó a la CGT, obviamente los notificamos de ellos, ellos también pidieron poder tener una, una reunión y hoy la estuvimos concretando, así que seguramente en los próximos días vamos a tener una devolución de ellos para que entre todos los sectores podamos enriquecer el proyecto, porque en definitiva, la necesidad de la playa, estamos todos de acuerdo y creo que lo que está en juego o en discusión es el cómo. Una de las objeciones que recién manifestaban era, por ejemplo, esta posible multa para aquellos camiones que no quedan estacionados por fuera de la región Claro, lo que establecería la playa de, de camiones es la, la obligación de sacar los camiones del ejido urbano, lo cual eso nos parece... Correcto por un lado, por una cuestión de ordenamiento del tránsito, pero después otra cuestión es atender, que es principalmente la situación económica de los trabajadores. ¿Va a haber multa? ¿Se le va a retener el carnet? ¿Cuál va a ser la tarifa en la playa de estacionamiento? Y demás. Yo creo que son elementos que tenemos que tener en cuenta, principalmente por la situación socioeconómica que estamos viviendo. Yo creo que hoy de más está aclarar cuál es la, la situación es muy crítica, es muy conflictiva, tanto para lo, lo privado, para el empresario, como también para los trabajadores. Y sobre quién va a recaer esa tarifa, si sobre el propietario del camión o sobre el camionero. Bueno, yo creo que son muchas cuestiones a tener en cuenta porque no se puede seguir castigando el bolsillo de los trabajadores. Entonces, lo que nos parece en definitiva la principal conclusión es avancemos en la playa. Es absolutamente necesario, va a mejorar a la ciudad, pero consensuemos entre todos los sectores el cómo, porque creo que en definitiva quien tiene que salir ganando de esto es la ciudad. ¿Cómo gana la ciudad? Solucionando un problema de tránsito y también solucionando o dándole ciertas comodidades a los camioneros para que puedan estacionar, como corresponde, en la playa sin generarle un perjuicio económico a un sector laboral muy importante de nuestra ciudad. Además, otro de los puntos es esto de que sea público o privado eh, y cuáles van a ser los fondos este, como para que pueda ponerse en marcha esto. Así es. hoy. Eh, el municipio haría algo así como un concurso, no sería una licitación, donde los privados eh, sugerirían, arrimarían propuestas, donde va a haber una comisión evaluadora. Entonces hay un montón de cuestiones a discutir ahí. ¿Cuál es el canon que queda para el privado? ¿Cuál es, Mejor dicho, ¿cuál es el canon que el privado va a pagar a la municipalidad? ¿Cuáles van a ser las tarifas que se le van a cobrar a los camioneros? ¿Quién va a hacer la inversión, si el privado o el Estado? ¿Cuál es el nivel o el compromiso que asume el Estado haciendo poniendo su maquinaria, poniendo sus empleados municipales, poniendo dinero y demás. Nos parece que el Estado municipal hace una gran inversión o va a hacer una gran inversión en esta playa en función de lo que dice la ordenanza. Bueno, entonces también cuál va a ser el beneficio justamente para el Estado en relación al canon y cuál va a ser la tarifa que se le cobre justamente al camionero porque el Estado se está absorbiendo un costo ahí. Entonces me parece que tiene que ser lo más accesible posible. Y hay más información para compartir con ustedes a través de Noticias en HD, a través del verteb y vamos a seguir en movimiento porque nos vamos incluso a otro territorio por fuera de la provincia de Santa Fe, hacia el noroeste bonaerense y como siempre vamos a saludar y está del otro lado y es por esto que le agradecemos también a nuestra compañera corresponsal y periodista desde el Distrito de General Arenales, Marina Britcher. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches chicos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, por aquí, como siempre, compartiendo diferentes informaciones, atravesados por los diferentes aspectos que desde ya surgen, pero siempre resguardando, como decimos, al menos cierta calidez, una sonrisa y humor para poder seguir sobrellevando todo. Y en este caso nos vamos a ir, Mari, hacia el noroeste con Bonerense con mucha información seguramente. Así es, eh, tenemos este fin de semana, Reni, eh, ...que se están realizando para los 100 años de la Trinidad, este Ajá. sábado 6 de mayo va a ser la congregación en la Plaza de la Trinidad, se van a festejar con asado criollo, con desfile criollo, con un gran número de artistas locales eh, sobre el escenario y con una hermosa participación de todas las personas de esta localidad que cumplen estos 100 años y que de verdad para mí es una de las eh, de las localidades más lindas, de las plazas más lindas que tiene Ay. el Distrito de General Arenales por su gran despliegue de árboles verde que tiene, así que invitados que tengan alguna ganita de hacer alguna cosa especial. A las 11 de la mañana será el punto de encuentro eh, en la Trinidad este sábado 6 de mayo para que puedan acercarse a pasar toda la familia que obviamente siempre dispuesta con algunas actividades como inflables y demás juegos para los chicos, en un ambiente súper sano, súper familiar, eh, acogedor, va a estar el acto oficial, obviamente, con el colaborador el doctor Edgardo Bataglia, eh, y después, bueno, también con las agrupaciones gauchas locales que siempre deslumbran con sus, con sus danzas, uh -huh. y el pericón nacional, que es el número infaltable para una de estas actividades, como es eh, el show de, de la Trinidad, de estos 100 años que va a cumplir. Mari, como para orientarnos o al menos descubrir a través de tu relato, de tu palabra, a través de esta información, ¿qué cantidad de habitantes tiene esta localidad de la Trinidad? ¿Qué características quizás productivas tiene? ¿Qué clubes? Bueno, la, en realidad la Trinidad viene a estar como anexado a lo que es la localidad de Ferrey, Siempre uh -huh. hay una disputa histórica entre que Uf. fue primero si sí, la primero si o Ferré son como dos pueblos contiguos por ahí. La Trinidad tiene eh, alguna historia más por, por haberse localizado cerca de las vías del tren eh, y tener la Escuela Agrotécnica Salesiana, que fue con la fundación de Marius de Alvear, con uh -huh. estas tierras que quedaron momento y que a posterior las destinaron para la educación y como ser un paraje agrario durante mucho tiempo siempre se disputó la cuestión de que si era o no era eh, primero la Trinidad que Ferré, en total junto a lo que es la Trinidad y Ferré tienen alrededor de 3.000 habitantes, eh, un poquito más tal vez, no son muchos habitantes un poquito menos, hay dos clubes tres más o menos, el club de la Trinidad que no está activo eh, uh -huh. todavía que tiene una cuestión con la personería jurídica que todavía está en disputa pero más allá de eso existe activamente el club 12 de octubre eh, y el club colonial que son que dicho sea de paso bueno eh, uno de los temas que íbamos a tratar más adelante era eh, el, el subsidio de conseguir la asociación La Casa por medio de Andrés Carone eh, y Giovanna Preciado, dos de las representantes de La Casa que se acercaron hasta el Ministerio de Turismo y Deporte de, de la provincia, que consiguieron este subsidio para el Club 12 de Octubre, pero bueno, eso lo vamos a contar más adelante. Eh, es el Club 12 de Octubre, el Club, el Club Colonial, que suele ser un clásico, que es uno de los tantos clubes de general, eh, arenales, que son el clásico que se disputa por los general en este lugar. Es una localidad que prima particularmente una cuestión industrial. Obviamente, sabemos que está la parte eh, agropecuaria, uh -huh. agrícola, sobre todo. No, no, no hay una cuestión ganadera muy activa, pero sí hay una cuestión industrial. Tenemos fábricas eh, como la fábrica de, como, como industrias como Cusato, eh, bueno, otras, otras industrias también que se dedican a lo que es el armado de automóviles, de, de autos móviles o de máquinas agropecuarias, así que sabemos que es una zona industrial, eh, inclusive con los plásticos Miranda, hay muchas industrias apostadas allí eh, desde hace un tiempo y sabemos que es una localidad empujante y solidaria. Marina, el gusto de saludarte también esta noche y me sumo también a una de, las, una de las preguntas. ¿Habrá algún reconocimiento, homenaje de 100 años no es poca cosa? ¿Están estos reconocimientos que suelen darse cuando se da una, una cantidad no sé, de años tan importante como esta? Buena pregunta. Se estuvo tratando en realidad de hacer una colocación, una mención especial... Eh, a, a cambiar la, la denominación a una de sus calles eh, para colocarla con el nombre de, de una de las familias primeras que disculpen que no, te, no maneje específicamente ese apellido, se los prometo para la próxima, <risas> es el apellido de, de, de los primeros pobladores de la localidad de la Trinidad, pero todavía actualmente está en debate en el consejo y debido a que cambiar una de las calles, el, la denominación de las calles también eh, implica un... De lo que es el documento nacional de identidad de todas las personas que viven sobre esa calle o de los impuestos o, o de datos específicos como el lugar de votación y demás. Así que no es tarea sencilla cambiarle el nombre a una calle por el nombre de, de los pobladores. Sabemos que hay un acto protocolar como orador Edgardo Bataglia, pero los detalles de este acto protocolar no lo sabemos. Así que si va a haber una entrega, una mención especial, no estamos al tanto será una oportunidad también para el encuentro entre los vecinos convoca mucho es esperable año a año esta posibilidad de estos encuentros eh, sí. para, la, para la localidad sí sí, sí. la Fer Ferrey y la Trinidad tienen una cuestión de hermandad muy linda y que de hecho la parte el parque gastronómico si sí, lo podemos decir de alguna forma, que siempre la Trinidad o Ferré nos preparan para que los, las personas del distrito vayamos a almorzar allá, eh, siempre se exime, siempre es excelente, así que hacen un asado con cuero muy rico. Uh, muy bien. <risa> ¿Hacia dónde más nos lleva eh, Marina en, en materia informativa? Como les estaba haciendo mención hace rato, sí. dos datos más para tocar, bueno, primero acerca de este subsidio. Nos hoy a través de los medios de difusión de, de la asociación La Casa, esta, esta agrupación que se encuentra específicamente en Ferré, esta asociación civil que está en Ferré. Eh, estuvimos al tanto de que Giovanni apreciado y Andrés Carone estuvieron en el gobierno de la provincia, específicamente hablando con el Ministerio de Turismo y Deportes, en donde lograron conseguir uno de estos subsidios de 2 millones de pesos para poder ayudar a los clubes deportivos. No sabemos aún los detalles específicamente para el club 12 de octubre por eso eh, como fue la noticia bastante puntual de hoy vamos a ver si podemos acercarnos hacia sus principales relatores durante esta semana para que nos puedan contar un poquito acerca de esto eh, y saber obviamente si eh, eh, se tiene una posibilidad de destinación a otros clubes, por ejemplo el club colonial que es otro de los clubes de la localidad de Ferré, como para no hacer diferencia digamos. Bien, Marina, eh, se viene un, también una, una época muy importante en este sentido, ¿no es cierto?, de, de brindar ayuda, de acompañar, se vienen las elecciones también. Este es una, un aspecto eh, que, que es así, ¿no? Definitivamente. Ya se, se escucha el movimiento, nombres, candidatos, de qué forma se predispone, ¿no es cierto?, la comunidad para todo lo que se viene. Sabemos que hubo una encuesta que se realizó en realidad una reunión de gabinete hace aproximadamente 15 días atrás mucha información no trascendió solamente sabemos que se planteó que iba a haber una Innovación. encuesta eh, telefónica que también eh, nos entendimos después de que era telefónica y presencial para tener curiosidad en los datos que se estaban buscando eh, y que entre, en esta encuesta eh, el que ganara las encuestas iba a ser el candidato y el que no era el que acompañaba eh, y el que ganaba las al menos quien definía quién iba a ser el candidato. Así que dentro de las próximas 48 horas vamos a, a saber específicamente cómo se va a definir eh, la escena política local. Marina, algo más que quede pendiente por allí, sino como siempre te agradecemos enormemente por compartir estos minutos con nosotros en Noticias en HD, en los demás programas, y como siempre recordamos que a través de las entrevistas que quedan plasmadas en vivo en Facebook, Ver TV siempre se puede acceder a más información desde esta zona del territorio argentino. Lo único para agregar, eh, temprano esta mañana recibimos información de un lector que nos envió fotos específicamente acerca de, de, de un animal, de una cabeza de ganado que había sido eh, víctima del avigueato, lo habían encarneado, obviamente habían dejado sus intestinos y, y, y la parte uh, que no se consume del animal llevándose el resto, también habían, se, habían llevado el cuero. De, de la vaca, dejaron específicamente lo que son las entrañas eh, esto sucedió en el establecimiento propiedad de Matías Di Princio, sabemos que ya hay una denuncia establecida y que hay las posibilidades de saber quién fue, por ende en las próximas horas vamos a tener los resultados de estas eh, investigaciones y averiguaciones para saber quiénes son los, perpe los que perpetraron mm. este hecho de abigato eh, aquí en la localidad de General Arenales. Gracias Marina, como siempre, un fuerte abrazo y que termines de la mejor manera este martes. Buenas noches. Muchas gracias chicos, que tengan una buena noche. Así pasaba, como siempre, haciendo todo el, el aporte y producción informativa desde el territorio del noroeste bonaerense, la periodista Marina Pritcher. Nosotros regresamos con más información a la ciudad de Venado Tuerto y precisamente nos vamos a encontrar con diferentes personas que intervienen en la organización de este ciclo de charlas que se estará dando este próximo viernes en la UGR, en la Universidad del Gran Rosario, aquí en la ciudad de Venado Tuerto, que se da en el marco del de Día Mundial de la Concientización sobre el Parkinson, una serie de charlas que se vienen dando a través también de la asociación que está conformada aquí en la ciudad de Venado Tuerto y que siempre es útil para aquellas personas, pero también para los familiares, para el entorno cercano y por supuesto también para quien desee informarse al respecto y poder de esta forma contemplar y acompañar a las personas que reciben el diagnóstico sobre Parkinson. Vamos a enterarnos a través de las distintas personas que están en esta acción de organizar, que intervienen en esta propuesta, haciendo hincapié fundamentalmente cuál es el rol y de qué forma pueden participar los licenciados en kinesiología y fisiatría, como así también aquellos que estén profesionalizándose para ser terapistas ocupacionales, carreras que brindan la posibilidad de ser aprendidas y lograr estos títulos en la UGR de Venado Tuerto. Se inició el, con el mes del Parkinson a raíz de que el 11 de abril de todos los años se festeja ese aniversario. Eh, es un ciclo de charlas que estamos brindando en el, el Salón de Auditorio de la Cooperativa Eléctrica y en esta oportunidad es un acuerdo que se hizo con la IUGR para brindar una posibilidad a aquellas personas que todavía no tienen el certificado de discapacidad. Eh, es una forma de, de devolverle a la sociedad lo que la misma sociedad te va brindando, ¿no? Eh, aquellas personas que no tienen todavía el CUD no pueden acceder eh, gratuitamente como lo hace eh, con el, eh, cuando tienen el CUD, el Estado se los paga. De una manera de ver si lo, que pasa, lo que pasa. Obvio, obvio, sí. ¿Y la charla quién la va a dar? ¿Quién las está dando? Bueno, buen día. Uh. Buen día, mi nombre es Julia, soy kinesióloga. Eh, vamos a estar dando la charla el viernes en el Salón de la cooperativa eléctrica a las 19 horas. En mi caso voy a estar acompañada de los alumnos de kinesiología de quinto año que están cursando su práctica profesional, eh, específicamente en la atención de pacientes adultos con patologías neurológicas. Vamos a estar contando un poco el rol del kinesiólogo, cómo es una terapia o una rehabilitación kinésica, cómo se trabajan las diferentes etapas, eh, bueno, la importancia de iniciar tempranamente la, la terapéutica, los beneficios que aporta y además de eso, eh, como dice Miguel, poder eh, darles un espacio que es el hospital donde nosotros estamos haciendo la práctica para que los pacientes que no tienen cobertura puedan acercarse y eh, asesorarse y además hacer la rehabilitación con nosotros. Así que bueno, los esperamos. ¿Cómo conformado el equipo para... Bueno, en mi caso soy la docente de la práctica. Voy a estar con cinco o seis alumnos que son los que actualmente están rotando conmigo en la práctica. Ellos cada tres meses van cambiando de, de práctica. Eh, por ahora son cinco alumnos y junto a, con ellos vamos a estar explicando cómo trabajamos en el día a día con un paciente, una persona que tiene Parkinson. Hay un relevamiento de cuántas personas. ¿Cuántas los... personas enfermas? Sí. La estimación está más o menos alrededor de las 100 personas. Es estimativo, no, tenés, no hay un. <risa> Lamentablemente perdimos la oportunidad con el censo nacional que tuvimos de, de poder visibilizar a todos los, los enfermos. se trabaja paciente y también la familia entorno familiar? Sí, sí, una asesora a la familia, después, bueno. Eh, la atención debe ser de un equipo interdisciplinario, en donde se pueda eh, trabajar con otros profesionales en diferentes áreas. Y, sí. y, y el más afectado es la familia, realmente, en estos casos, ¿no? Sí, quería sumar que en relación a esto de, de falta de, de censo, también tiene que ver con esto que decía Miguel, que mucha gente no tiene la cobertura específica con el CUD sí. y eso hace que por ahí se desconozca que está cursando la enfermedad. Bueno, buen día, mi nombre es Keila Juárez, soy licenciada en terapia ocupacional y bueno, eh, desde la práctica preprofesional en disfunciones físicas de la Universidad de la Licenciatura en, Terap en Terapia Ocupacional, vamos a participar junto con el área de kinesiología. Eh, la idea es que podamos comentar acerca de cuál es el rol del terapista ocupacional, cuáles son sus incumbencias en relación a la atención en la enfermedad de Parkinson eh, y también nuestro rol en el equipo, cómo van a ser las intervenciones y en qué podemos aportar eh, al tratamiento de, del paciente o de la persona que está transitando la enfermedad. Eh, eh, esta actividad se articula con alumnos de tercero y cuarto año de, de la carrera. Y vamos a compartir más información y por supuesto que a partir de las declaraciones del gobernador Omar Perotti en la apertura de las sesiones celebradas hace tan solo algunos días atrás, Sigue ahora la repercusión por parte de diferentes eh, legisladores que bueno, van a cuestionar algunas situaciones, algunas otras acompañarán. Y en este caso la diputada provincial, Clara García, va a hacer una lectura específica sobre las palabras vertidas en esta apertura de las sesiones ordinarias. Bueno, creo que fue un discurso tan largo como frío de una persona, no solo hablándose a sí misma, sino engañándose a sí misma. El gobernador eh, fue un eh, comentarista, a veces de la realidad, pero también de la irrealidad con algún tipo de promesas en las cuales la verdad que la mayoría eran obras que habíamos dejado comenzadas, licitadas, que el gobernador frenó y que hoy, bueno, saca un poco de la galera para el futuro. Creo que la falta de acompañamiento, de, en fin, de apoyo que se notaba en el recinto, da cuenta de un hombre que termina un ciclo, como digo, se habló a sí mismo, se engañó a sí mismo. Desde datos económicos, eh, ¿pueden creer que dijo que Santa Fe era la provincia que tenía mayor inversión de obra nacional y la verdad que los invito a ver los datos estamos entre los últimos lugares y en eso te digo fue opositor para criticar a la nación por ejemplo al hacerlo cargo de la inseguridad pero fue oficialista cuando sumó los montos de cuestiones como la sequía donde sabemos claramente que se ha hecho muy poco así que lo que vimos fue un hombre retirada como digo, engañándose a sí mismo, eh, sin futuro, sin esperanza. Bueno, cuando alguien dice algo que es mentira, la verdad que creo que el que peor queda es esa misma persona. No hay más que repasar los números para ver que el gobernador hizo alusión a que no había podido pagar los sueldos de diciembre. No quiso pagar los sueldos de diciembre, porque estaba ofendido con que no le habíamos votado una ley de emergencia que no necesitaba. Yo lo hago cargo de no haber pagado en términos ese primer sueldo, era mentira. La verdad que me parece muy cínico, porque fue él el que utilizó, mal utilizó un tema. Es claro que de la inseguridad no hay que hablar de una manera ni respetuosa ni sin un plan, pero hay que hablar y dar la cara y decir cómo vamos a salir de esto. Lo que no hay que hacer es caer en eslogans eh, vacíos, fuera eh, sin contenido, pero sí hay que hablar de la inseguridad, por supuesto. hoy la, la situación eh, por fuera, ¿cierto? en cuanto a lo meteorológico, y ya podemos ver aquí en pantalla eh, más o menos cómo está la situación, 11 grados como lo habíamos anticipado, 11 grados en la ciudad de Venado Tuerta en este momento, sobre la medianoche, en el inicio del próximo día 8 grados serán. Miércoles y se quedan los 8 grados hasta la mañana, ¿eh? máxima de 20 grados para el miércoles, viento del noreste, predominantemente viento del de este y bueno, tendremos 8, 11, 20 de máxima y volvemos a los 8 grados. Vamos el jueves, mínima de 8 grados, máxima de 20 grados sobre el cierre de... La primera semana de mayo, predominantemente viento del de este, tendremos durante el transcurso de esta jornada. El viernes, día esperado por varios, ¿eh? mínima de 11, más el aumento de la temperatura, no estará tan fresco y la máxima ni hablar, porque venimos de 20 a 22 y tendremos un anticipo de fin de semana tremendo. 25 grados para el viernes, no se espera inestabilidad, sí tendremos algunas ráfagas, pero aquí en el día jueves de 7 a 12 por hora, no se espera viento ni lluvia, así que día hermoso para el viernes, ¿eh? para planificar para a tener a la gente alguna actividad porque poco a poco comienza a verse así el final de esta semana, 11 grados ahora en Venado Tuerto y por último como siempre repasamos las farmacias de turno aquí en la ciudad y comenzamos con Farmacia del Cueto, ubicada en Maipú y la valle También está de turno, Farmacia Genier, situada en San Martín e Iturrafe, precisamente San Martín 201. Farmacia de Maestri, ubicada en 3 de febrero 263. Exactamente, ahora sí, completamos la información final y así también, Emma, cerramos esta segunda jornada. De esta semana, del mes de mayo, viene muy prolijo este quinto mes del 2023. Nosotros nos despedimos. Hoy es martes, así que seguramente la programación del canal continuará con más. Los esperamos mañana en este mismo horario, aquí en el Ver TV, con mucha más información. Incluso hay todavía mucho más material que encontrarás ampliado en las redes sociales del Ver TV. Gracias a cada uno de nuestros compañeros y gracias a ustedes. Buenas noches.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 y 3462 32 63 27 Vicenza Viajes